El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas celebra 195 años de creación. Bajo el gobierno de Antonio José de Sucre, este ministerio fue creado el 19 de junio de 1826 con el nombre de Ministerio de Hacienda. Es el más antiguo de la administración pública. Su primer edificio está ubicado en la calle Bolívar. Fue inaugurado en 1928. Mediante decreto supremo de 7 de febrero de 2009, se establecen las actuales atribuciones del ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, fue la autoridad con más años en esta cartera de Estado. Desde el año 2006 se implementó el modelo económico social comunitario productivo que llevó a Bolivia por la senda del crecimiento económico. En la actualidad, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, trabaja en la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana.